pa curarla, sacale un poquito pa probarla, sacate otro pito pa fumarla, fumate un puchito pa elevarla Hey, hey woman, Africa, mama Africa, give it up, give it up de otro vino fumarla, fuma de un puñito vale levála. África, África, África África, África, África, oh oh oh oh oh oh yeah, yeah. Africa, Africa, Africa. un poquito, pa curarla. Sácale un poquito pa probarla.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 ¡Viva! Okay. un poquito para curarla Sácale un poquito para ¡Oye! Sácate otro pito ¡Oye! fumarla ¡Oye! un ¡Oye! ¡Oye! elevarla Guármala un poquito pa curarla Sácale un poquito pa probarla Sácale otro pito pa fumarla Fúmate un cuchito pa elevarla Eeeh hey. un poquito pa curarla Whoa. Sácale un poquito pa probarla Africa. Sácale otro pito pa fumarla Mama, Fúmate un que poquito fechiro. pa okay. Fumate un cuchito para elevarla eh. Guárdale un poquito para curarla. Oh, pa ah, pa ah, pa okay. pa curarla Sácale un poquito para probarla Sácate otro pito para fumarla Fumate un cuchito para elevarla Guárdale un poquito para curarla Sácale un poquito para probarla Sácate otro pito para fumarla Get up, get up, okay. Oh, no, no, no, no, no, no.